ay dios, se me ha ido ¿eh? voy a echarme uno de estos y vamos a ver aunque este paso ya se ha equipado. Está por aquí. Está ahí. ¡Oh! ¡Ya va, daba, dú! No, es que hay más Es que hay más La escopeta, la escopeta oh. Oh. Se va No te vayas Oh. Vale, vale, vale, eh, qué susto, qué susto, aquí <risa> puedo, ¿tengo dinero? Banco de mejoras Pues no, no quiere No quiere que mejore No, es que no tengo dinero Yo creo, ¿no? Bueno, eh, rápido Cuatro ubicaciones, seguir misión Estamos aquí eh, Vámonos a esta Vamos Hostia, una, una soda Eh no sé, no sé, no sé. Bueno, me voy así. Necesito. Necesito visitar las cuatro ubicaciones. pepe, <risa> pepe, Vamos a visitar. Está lejos, ¿eh? Sí, encima he subido... Vale. Mi ubicación. Un spider. Vamos a coger un contrato. ¿Por dónde puedo yo subir más rápido? Por allí. No me va a dar tiempo en esta partida. Ya está. Dos ahora me tengo que ir a este 3, ¿dónde estás? allí, pero he visto por aquí eso es, me tomo este jugo especial me llevo las minis y Uf, las odas que mola, pero claro voy a hacer una locura eh, me llevo esto Dejo eso. Y me llevo esto. Me lo pongo aquí. Y de momento me voy así. Y ahora me voy para allá. Eh, rápido. Si no hay coche por aquí. Recarga. Hay que estar preparados para lo que pueda venir vamos allá a la tercera tercera ubicación esto es muy alto por aquí he, he oído algo ¿puedo ser yo mismo? ¡Ahhh! vamos lejos, está lejos está lejos vale, tercera y ahora lo que me pille más cerca está fuera del mapa venga lo siento mucho, tengo, tengo que ir un coche, un coche allí Con un coche, sí Oh, aléjate Vamos La cuarta ubicación Quedan 12 segundos Ya está. Conoces a ese pirado rubio que va de traje, el agente Jones. Bueno, pues hay más como él. Ya Han fundado su propia sociedad de idiotas. Podríamos llevarles unos cuantos suministros como ofrenda de paz. Aquí ¿Hay alguien? Y explorar su campamento para determinar su nivel de amenaza. Te veo. Oh, oh, oh, oh, oh te he visto. Otra soda. Ahí los lobos Venga, se supone que somos amigos No quiero mataros Me vuelvo, me vuelvo Bye, bye Bye, bye It's American, bye, vamos Aquí hay una tienda de... Sí, y un spider por aquí pillé. Misión completada. Oh, qué guay. Vamos a, a dejar el coche aquí. Oh, granaditas y un cofre de oro. Iba a poner Pladur Pero No me gusta la La ubicación Vale, pues estamos en el top ten. Oigo Se ve que el spider spider spider man vale aquí hay otro contrato Y se oye gente, se oye gente Vale. Spider este me está poniendo nervioso. ¿Nos tenemos que ir? Sí. Nos tenemos que ir. mal sitio Moradita, ¡ay! ¡Vámonos! No estoy preparado, siento que me faltan cosas. Uf, aquí, gente cerca. Ya te he visto. Te he visto. Y tú también. La pregunta es, ¿sabes si estoy aquí? A lo mejor puede ser que se imagine que me he ido. Oh, una oportunidad. ¡Oh! oh, oh. Una oportunidad. entonces no sabía que estaba aquí mierda estoy muy alto, tengo que bajar y saltar, vamos de la recompensa, verdad. El Spider este me pone nervioso. Ahí está, ahí le tenemos. Joder. Vale. Pues guay. A recargar. Vamos, Capi. Me voy a mover a ver si cojo eso de... Y recupero el blindaje. No sé si será buena idea. Otra soda no me deja... No me deja coger más. Pero este sí. Aplicamos y me llevo mis botijos un poco de oro este está por aquí ahí está Pararás un momento, me ha visto. Ahora es cuando tengo que aprovechar. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Se acabó el Speeder! Que ahora tengo varias opciones Lo puedo coger yo, pero... Se me da fatal eh... No, lo primero que voy a hacer es Tomarme un cacharro de estos Hago esto Me llevo mis bebidas Y yo creo que me voy a ir así Lo siento Ya sé que es una oportunidad Que se puede desperdiciar dentro recargamos vale, pues yo estoy dentro este está por aquí Tiene que estar metido aquí Ahí está Oh, ¡Oh, oh, oh! ¡Victoria! Así se hace Capi Recargamos Y el audido Qué guay. Así sí. <ríe> y al que le pique, que se rasque.